Eh, hoy nos toca hacer, entonces ya hicimos la casa 3, eh, ahora vamos con la siguiente casa de aire, que hay eh, tres expositores, eh, uno es Tony, es Nody, que ahora Antonio Nevado, que ahora lo va, eh, va a exponer su parte, y, que es... Eh, luna en casa 7 en los 12 signos y después nos toca exponer a paula y a mí que no hicimos la tarea y entonces nos toca hacerlo juntos eh, vamos a exponer la, eh, la luna en casa 7 en los 12 signos y finalizando eh, el día de hoy va a exponer Valeria eh, Luna en casa 11 en los 12 signos perdón profe ¿y a usted quién lo califica? Eh, me califica azul yo, yo lo califico si me, ayuda, si me ayudó bien o si la verdad no hizo bien la tarea yo bien. creo que Azul está bien capacitada ya, es verdad bueno, eh, hay una recomendación para Piedad y no sé si hay alguien más que sea de, de Ecuador, pero Piedad es de Ecuador, por favor, Piedad, el domingo no es que te voy a pedir que vote bien, te voy a pedir que vote por Arauz, exclusivamente por Arauz, eh, vamos todo con Arauz, eh. tenemos que ganar Piedad, ¿eh? Mirá que las encuestas nos está dando ahí eh, y a ver si me averiguas, piedad, allá en Ecuador, cuánto me sale comprarme una verdadera camisa de eh, Rafael Correa, si todavía se venden las camisas esas que usaba él tan hermosas. Eh, así que vamos con Arauz. Eh, vamos, Tony, adelante. Con tu exposición, que ya, ya tuvimos un video tuyo, eh, y, eh, ya lo vimos, eh, ya lo pasamos, eh, pero bueno, ahora te toca exponer eso mismo. Bueno, y no podía, espera un momentito, y no podía faltar la nota política. No podía faltar la política, a mí me gusta la política. La nota, la nota no, política. No habló nada de política hoy, no dijo ni nada. <risa> Yo soy un ser político. Y, y además militante. Claro, tú sos internacional, ya no es solo no te quedas en Argentina, ya estás en otros países el chico latinoamericano la, eh, pero por supuesto perón decía la verdadera política es la geopolítica eh, ahí me preguntan en el chat eh, qué talle eh, y chico yo mido un metro 63 así que imagínense qué tan chico tiene que ser la camisa Digamos, ¿es hora cuando tenés circunferencia? porque Bueno, sí, ahora estoy un poquito gordo, pero bueno, ya, ya los vamos a bajar El diámetro <risa> No lo quise decir, las chicas te lo dijeron el diámetro, ¿eh? Medium, medium, digamos Ahora sí le están dando en su leo, ¿eh? Con todo, eh, hoy, pero me tienen. Sí, yo sí te entiendo, profe, porque padecemos de lo mismo. No, ya no le peguen en el leo, por favor. Basta, basta. basta. Yo te defiendo, Marcelo. yo te trato de defender, hasta... pero hasta ahí te puedo defender. Pero hasta ya no, hasta ya no descansas, Daniel. Bueno, vamos, Tony. no nos demoremos bueno. más, dale. Bien, eh, deciros simplemente, se me escucha bien, Bien. Perfecto. Deciros, deciros que el vídeo simplemente fue un reto que me impuse porque yo creé hace un año un, video, o sea, un canal de YouTube pero sin contenidos visuales, es decir, todo era contar cosas y para mí fue un reto el tener la capacidad de poder decir con mi propia imagen lo que quería decir sobre algo que me interesaba y ese fue mi primer vídeo y por eso lo hice porque era un reto. No es ninguna pretensión, hombre, sí que es verdad, como ha contado antes nuestra compañera azul, que tengo a la Luna en acuario, con lo cual, pues que, quizás que, que tenía razón, no que, que era mi forma de expresarme. Entonces, la Luna en Casa 7, que es lo que me toca a mí eh, contaros, pues deciros que está enfocado principalmente a establecer las relaciones del, del tú a tú, de, del tú con otras personas, con el otro, que el otro pueden ser nuestra pareja, los compañeros de trabajo, de oficina, de, de clase o de compras o de club social, etc. Como sabéis, la Luna siempre tiene, siempre tiene el interés de manifestarse, de dónde manifestarse y cómo hacerlo, y de expresarse... Y al mismo tiempo, pues buscar la seguridad, porque siempre la manifestación es sentir dónde se siente seguro en los sitios en los que se está manifestando, que en nuestro caso es la casa 7. Entonces, es una relación con el otro, con la pareja, con los compañeros. Es una relación adaptativa, o sea, que tiene una cualidad que vivencia todo lo relacionado con el otro con las necesidades del otro con las actividades que pueda hacer que convienen al otro o sea que y ahí es donde se siente seguro o donde se siente segura esa luna a veces la, los hombres buscan eh, o las mujeres buscan a su madre en el otro en esa casa 7 eh, buscan el retorno como sabéis la luna es cíclica buscan esa, ese recuerdo de su niñez, de su infancia, de volver a revivir lo que, lo que tuvieron desde pequeños en el hogar materno. Eh, esa relación con la pareja también a veces es como un refugio, como intentando interpretar papeles que le corresponden en la relación que tiene con lo que vio de su madre como lo que vivió como hijo o hija, como bebé. A veces estas relaciones de la Luna en casa 7 pueden ser inestables, porque a veces no se podemos sentir atraídos por parejas emocionalmente inestables. Eso es un riesgo que, que supone tener la Luna en casa 7 dependiendo de, de todas las posibilidades. También yo veo eh, la luna como un proceso de, mm, psicológico, ¿no? eh, que es un proceso que, que busca también una oportunidad en su relación nutritiva con respecto a cómo vive la pareja, en el caso de la pareja, o cómo vive la relación con el otro. Entonces es un proceso madurativo que, que cuando se establece eh, la luna en casa 7 eh, puede ser muy cambiante y con respecto al tiempo puede ir eh, flexibilizándose y cambiando de variaciones en función de cómo vaya encontrándose eh, con las oportunidades que vaya encontrándose ¿no? y también por el signo donde se encuentre. Es, en definitiva es conectar, es conectar con su madre interior. Eh, bueno, ya empiezo con la luna en casa sietenares. La luna en casa sietenares eh, busca relacionarse con sus iguales. Es decir, aunque tenga pareja, pues quiere relacionarse y buscar eh, salir fuera sus emociones, eh, dándose a lo que le pueda ofrecer eh, los compañeros, la pareja, los compañeros sociales. Eh, tanto de club o de, de compra, en fin, eh, rompiendo moldes, muchas veces intentando hacer cosas nuevas, sintiendo hacer cosas nuevas también. A veces se presentan obstáculos que tratarán de incentivarla, pero su, se, su seguridad eh, se, va a ser, se va a vivir sentida acompañado de esas iniciativas, es decir, que cuando los compañeros o su pareja la acepten en esas posibilidades de, de, hacer, de seguir esas iniciativas, pues se va a sentir más realizada, más segura, va a seguir, va a estar eh, eh, como plasmando su, su verdadera realidad y su emoción. Si en un entorno no se le siguen esas iniciativas, incluida su pareja, pues podría producirse que tenga que salirse de él, de esa pareja o de, esa, o de ese club o de ese grupo o de esos compañeros y buscar otros. No le gusta para nada la rutina y, por tanto, si se le acaba la pasión o ese, esa oportunidad de crecer juntos, pues se apartará y lo dejará para otra oportunidad. Eh, no se va a andar con rodeo y siempre buscará la línea recta como su mayor virtud para buscar soluciones. No va a ser ni paciente ni diplomático, con lo cual, eh, si quieres ser un acompañante perfecto, pues vas a tener emociones chispeantes en tu vida y fuerza de iniciación o de iniciativa para buscar objetivos nuevos y cosas sobre las que para andar moviéndose, ¿no? siempre que desde luego cuenten con ella ¿no? o con esa persona. Con el tiempo, como os decía, en ese proceso madurativo, eh, a veces esas posturas pueden ser inteligentemente tratadas y mm, buscar esa misma persona, eh, encontrar vías de cauce para que esas iniciativas puedan ser compensadas de alguna manera y se pueda conformar. Esa sería, digamos, la expresión de la luna en Aries en Casa 7. La luna en Casa 7 en Tauro es, mmm, se encuentra a gusto. La luna en Casa 7 en Tauro eh, ahí prioriza sentirse estable, seguro y protegido, con lo cual vivirá buscando esa estabilidad. O sea que, la luna en Tauro, como antes se ha comentado, es una estabilidad emocional venusiana y, y, le va, y va a estar súper a gusto, independientemente de lo que ocurra a su alrededor, fuera de casa, me refiero, pues apaciblemente en su hogar. Y allí va a tener su reino y va a llenarlo de buen gusto, de olores agradables, de una decoración viva y llena de alegría y va a haber una comida agradable, en fin va a ser una fiesta de los sentidos. Y todo eso, pues como decía antes, independientemente de lo que ocurra a su alrededor. Y en el trabajo va a ocurrir lo mismo. Es decir, dentro de su entorno más próximo, pues va a, haber, eh, va a ser una capacidad de, de sentirse protegida y de estar establemente eh, bien tratada. Eh, pueden ser demasiado estables, y a veces se les puede tildar de ser aburridos, pero te intentarán hacer la vida agradable. En ese sentido son unos buenos compañeros. En ese equilibrio desequilibrio, para mantener su emotividad, eh, te echarán siempre una mano. son serán nuestros amigos inquebrantables, porque siempre son los que desean disfrutar de la vida. Y puede ocurrir que la búsqueda de los placeres eh, no sea permitida, pero en esos casos pues buscará los mejores refugios para seguir viviendo esa estabilidad emocional. La luna en casa 7 en Géminis pues resulta una posición difícil, como ya se ha comentado antes, y, y como sabéis, porque la luna se siente incómoda, no encaja, no encaja bien, por el hecho que la Géminis es muy cambiante. Y la luna ahí, pues no se siente segura, es decir, no se siente en una posición donde su emotividad esté, digamos, bien, con buenos cimientos, ¿no? Entonces, eh, sí que es verdad que la luna en casa 7, en Géminis, va a tender a, a intelectualizar sus emociones. Es decir, va a estar siempre preguntándose los porqués de esas emociones. Esto hace que las relaciones con ellos sean difíciles porque eh, tratan de entender esas emociones y se las cuestionan y, no, y, y ni ellos mismos saben los porqués. Con lo cual es una relación muy difícil porque es como una inseguridad, una, insa, una insatisfacción continua y, y esa emotividad pues, no se termina de expresar. Desde luego cuando maduran se dan cuenta... Que, que eso es así y que no pues, se pueden entender. Las emociones no se entienden. Eh, esto le lleva, fundamentalmente, a identificar las ideas con las emociones. Eso es un error general, que identificar el ego con la emoción pues, es un mundo chocante. Y mm, el tratar de, de llevar las emociones a ideas, y las ideas a emociones, pues... Intentan fundir el intelecto y la emoción, como decía antes. Así se pueden complementar esas ideas y las emociones cuando las palabras tienen un aspecto emotivo. O sea, que a veces la palabra les ayuda o les dificulta para expresarse con los demás, con tu pareja o con los compañeros. De manera que dejan detrás el significado real de lo que han querido decir. Es decir, el trabajo de pareja y de los compañeros en esta posición está en, entender, está en entender en qué tiempo se encuentra esa luna en Géminis, es decir, el grado de madurez de esa identificación de ideas y emociones, hasta ser capaz de hablar de sus sentimientos con humildad. Y cuando eso sea capaz, esa luna en casa 7 con su pareja o con sus compañeros, pues la emoción tendrá su lugar y las ideas y el intelecto tendrá su otro lugar no sé si me he explicado bien eh, la luna en casa 7 en cáncer pues la luna en casa 7 en cáncer está en su domicilio, o sea que eh, eh, para... perdón perdón, hacemos, hacemos un pequeño eh, una pequeña pausa para que puedas también tomarte un vasito de agua eh, Bien. Va, vamos a hacerlo así, eh, cada tres sí. signos. Eh, vale. Paramos. No, no, al sea, baño, profe, porque con tanta agua. Vaya nomás, pero llévese los auriculares. <risa> <risa> eh, entonces, vamos haciendo así los tres, sí. eh, de a tres signos, ¿sí? Eh, o sea café. que ahora. Sí. Haces cáncer, leo y virgo. Eh, pero antes, bueno, bien, vas muy bien, estás explicando muy bien. Eh, esta es eh, la idea un poco de, de poderlo explicar. Ven que él está usando las palabras claves. Eh, él está haciendo uso de, de las palabras claves en cada signo. Y eh, me gusta esa, esa orientación. Eh, así que bueno, adelante, ¿Te, ¿te estás cómodo? ¿Te sentiste cómodo, sí. Tony? Bien. Perfecto. Además, en el documento que os pasaré, las palabras claves las tengo subrayadas en negro Ajá. para que así podáis vosotros también hacer vuestra composición. Muy bien, ¿Vale? perfecto. Bueno, continúo. Muchas gracias a todos. ¿eh? Muchas gracias a Dani que me ha saludado bien. Venga, sigo. Eh, la luna en casa 7 en cáncer, como antes se ha comentado, está en su domicilio. O sea, es su casa por antonomasia, es una suma de energías. Eh, aquí, más que nunca, nuestra pareja, eh, tenemos que sentir que cuando está en su sueño más dulce, no se nos ocurrirá despertarla porque le daremos el, el peor recuerdo de ese día. Es decir, que si está durmiendo, no la despertemos, por favor, si la luna está en cáncer en casa, si años. Eh, también mmm, sentirse seguro con sus rutinas es fundamental para una luna en casa, si está en cáncer, ¿no? Porque como es, como decía antes, y aquí más que nunca, es como volver a encontrarse en su hogar más infante. Eh, intentará eh, recordar cómo vivía con su madre, con sus hermanos, con su papá, con, con todo lo que vivió en su infancia en el colegio. Y todo eso es como un recuerdo rutinario en el que va a intentar adaptarlo a su pareja, a sus emociones, a su arquetipo como madre o como padre protector por excelencia. Es decir, va a ser como un recuerdo... ...de convivencia continua con esa madre protectora. Eh, una característica curiosa de esta posición son grandes reparadores de su casa. Se sienten como, pero no solo físicamente, eh, en, entendiendo que, que puedan organizar algún cambio eh, físico de su hogar... ...sino también como cemento que une todos los elementos que formen parte de ese hogar, de la pareja, de su entorno con los hijos, orgullosos de su entorno hogareño y, por supuesto, que si te admiten como amigo, eh, formas ya parte de su familia, o sea, para ellos sus amigos son su familia también. Eh, tienen mucha variedad o variabilidad de emociones, a menudo sin explicación aparente, y es como si necesitaran volver cíclicamente a esos puntos que ha vivido anteriormente, como decía. O sea, esas tendencias al pasado, a volver a sentir, a volver a vivir lo que fueron, a los recuerdos de su pasado, a esas figuras maternas, le pueden revolver y hacer ser variables emocionalmente también, porque esa, ese recuerdo les da seguridad. Eh, es una como una inseguridad, es como una contradicción, pero en el fondo es una tendencia a sentirse seguros con esa variabilidad en la emoción. Al final es una tendencia que, que a veces pretenden desapegarse del culto a ellos y con la madurez pues, eh, pues podemos encontrar eh, unos compañeros superprotectores y, y son fantásticos compañeros de, de viaje como pareja y como compañeros de trabajo o de otro tipo. Bien, la luna en Leo, en casa 7, pues Leo representa la creatividad y el divertimiento, como fiesta y como infancia. Es decir, ambas cosas, fiesta e infancia, son notas comunes con la luna. Y la luna en Leo se siente feliz. Y se desarrolla amando a los que quieren a los niños. Y por eso, por lo que se sentirá muy aliviado y tendrá un buen aliado, si eres su pareja, si te gustan los niños. Porque esa facilidad de atracción hacia los niños o de educarlos, de sentir esa, ese amor por ellos, eh, es un toque de frescura que a los chicos les da una tendencia de como de, de ser una persona a seguir como alguien auténtico la creatividad por por los niños a veces puede ocurrir que no tengan una infancia feliz y les encantará tener hijos y celebrarlo eh, en otros momentos en la luna en leo en casa 7 se entrega con alegría a todos los que están a su alrededor el corazón siempre está presente dándose a sus amigos, pues con, con risa y a veces con explosiones de risa, es de, decir, de, como si fuera su manifestación más, más genuina. Y a veces pueden producir desagrado y estallidos de alegría que pueden no ser bien reconocidos o bien aceptados por sus compañeros y pareja, ¿no? Pero mmm, no pueden, no, no significan nada más. O sea que pueden dejar pasar que, que eso no significa especialmente grave. Tienen un cabello muy visible, es decir, es su signo de identidad. Eh, para ellos el cabello es lo que les da importancia. Son animadores natos, por tanto, cuento, cuenta con ellos si estás preparando algún, algún evento, porque te pueden llevar a levantar el ánimo, dar energía, positivismo, y, y bueno, a veces... Todo esto puede, por otra parte, eh, hacerse pecar de arrogantes o vanidosos, pero bueno, eh, en el hecho que pueden perderse en ello y con el, con el tiempo la madre deja a un lado esa superficialidad y se convierte todo en amor y generosidad con la madurez. O sea, todo ese, todo ese valor arrogante y vanidoso se convierte en amor y generosidad cuando ese proceso psicológico que es la luna se convierte en, en algo positivo que da energía y ánimo a todos los que estén a su alrededor y a los niños más. Bien, la luna en Virgo en casa 7, pues es eminentemente analizador y pormenorizador de las cosas. Y en eso hace una posición incómoda para compañeros y parejas. Porque tendrán la tendencia a escudriñar todas las parcelas de las que ellos están pendientes, o son eminentemente analizadores de ellos, ¿no? Porque de una manera u otra eh, son como jueces de, de lo que ocurre en sus ambientes de trabajo o de su pareja. Eh, esta, este, esta manía o esta tendencia. ...de escudriñar por parcelas todos los aspectos de esa visión estructurada de todo lo que ven, puede hacer que, que sean demasiado, eh, demasiado eh, particulares, es decir, que, que, que, que dividan tanto las parcelas a, a definir de sus compañeros, que como son perfeccionistas sin cuartel... Hacen, eh, son capaces de, de diseccionar las, los pensamientos o los procedimientos que tienen las demás de la, todas las personas de su alrededor, pero las emociones las dejan un poco al lado. Y entonces eso hace que se produzca gran inestabilidad. Y, y claro, a la hora de reunir lo que parceló, como se olvidó de las emociones, pues ya no, ya no se sienten bien porque no, no son capaces de reunificar otra vez la posición inicial de esas personas que estaban observando. Quieren arreglarlo todo, pero las emociones desmontadas no se pueden arreglar. Y a veces esa posición infructuosa pues hace que haya incomodidad en los ambientes de trabajo o con la pareja, y aquí lo que se puede decir a, a las parejas y a esos, a esos compañeros de trabajo que tengan paciencia, porque con el tiempo se da cuenta que el mundo está hecho así, como, como está, y el hecho de ser per, parcelista y perfeccionista de las cosas, pues no es un propósito adecuado porque la vida, la vida es muchas cosas y somos así con todos los defectos y, y son situaciones inconfesables y que no se pueden solucionar. Son eh, impecables observadores de todo lo bien que se hace. Es una no. posición incómoda. Muy, pero muy bien, Tony. Hasta ahí, hasta la mitad de, del zodíaco, vamos... Eh, maravilloso. ¿Habías terminado o te interrumpía sí, sí, sí, había terminado, sí, porque bien. es que yo le doy un tinte psicológico a, a todo esto, ¿no? Entonces, un poco enmar, enmarañado, pero no sé si se me entiende. Se te entiende perfectamente, está muy bien, muy bien encarado el trabajo. Eh... Eh, dos cuestiones que, eh, que quería aclarar. Una es, Tony es eh, español, eh, a pesar de que mueve las manos como si fuera italiano. Saquemos las manos de adelante de la cámara. Perdón. Sí. Eh, Soy Géminis. <risas> que te eh, nada, como vos encendiste se, la cámara, te puse en primer plano y, y continuamente tapándote eh, en claro. la cara. Eh, eh, así que dej, dejamos las manitos quietas. Eh, bien, ¿te sentís cómodo, Tony, sí, con la exposición? ¿Te sentís sí, bien? Sí. bien? Es que estoy eh, acostumbrado a hablar con las manos. Por eso, como estoy delante, pues estoy aquí. Bien. Perdón. Trataré de esta segunda parte de no usarlas. Bien, perfectamente. No está eh... bien. Marce, está bien, porque hay gente que es kinésica, viste que hay gente que es audible, otro visible, y hay mucha gente que gesticula con la mano porque habla. Claro. Es más allá de su expresión, no, no, no, no es que lo haga a propósito. Tengo unos amigos, un amigo también que, que te habla y está así, yo le digo, parar acá pero eso sí, eso puede ser. Sí, pero sí. Muy bien, aparte está muy bien sí. llevado, es como un guión, o sea, te, te atrapa lo que dice, así que te felicito, Tony, la verdad, de corazón. Gracias, muchas gracias. Sí, yo también muevo mucho las manos cuando hablo, me cuesta mucho trabajo pararlas, es como, como si mis manos fueran con mi lengua. <risa> sí. Bueno, sí. eh, seguimos adelante, entonces vamos Tony con los tres próximos que es Libra, Escorpio y Sagitario. Muy eh, bien. Y hacemos una pausita ahí cuando terminamos con Sagitario eh, y después hacemos la otra parte, así eh, lo Perfecto. hacemos más dinámico. Bueno, muy bien, la Luna en Libra, en Casa 7... Siete le gusta tener en su entorno un ambiente donde impere la justicia y la igualdad. Estos, este, este sobrenombre que ya tenemos como prefijo eh, nos hace tener muy cerca a unos perfectos compañeros que son enlaces sindicales eh, ya por defecto. Es decir, van a ser nuestros mediadores en cualquier conflicto y como pareja, bueno, pues sí que aquí van a ser bastante eh, muy justos, ¿no? En el decir, hay que repartir tareas, son los que en pareja prefieren repartir todo lo que hay que hacer en el hogar, que está muy bien, que debería ser así, pero en este caso eh, está muy denotado, muy subrayado. Eh, su objetivo eh, a veces no se puede lograr porque como os decía eh, muchas veces eh, lo que pretende siempre la luna en casa 7 es congraciar a quien tiene al lado entonces por no fastidiar por no fastidiar suelen hacerlo todo entonces eso de repartirse tarea pues a veces no se consigue o eso de de ser los mediadores eternos, pues tampoco se consigue. Pero en ellos está. Buscan una vida estable, regular y consistente. Esa sería, digamos, la base de la luna libra en casa 7. A menudo en las emociones están siempre luchando por encontrar un equilibrio emocional y eso les hace parecer bloqueados, incluso a veces paralizados, y ahí debe estar el amigo, la pareja o el compañero que les sea capaz de, de inspirar o les provoque para hacerles avanzar y un poco desbloquear esa emoción. Esa es la clave para la pareja, saber entender este proceso. Y la clave, por supuesto, también para los compañeros de trabajo, que eso es más difícil de, de entender o de saber. Pero ahí está la clave. La luna en casa siete a veces tiene, tiende a, a sacudirse de emociones frustrantes para llegar a algo. Le cuesta decir claramente lo que sienten, a menudo por no molestar, como os decía, eh, como lo que no se, no se atreven, no se deciden. Por eso necesitan, como os decía, a alguien o algún compañero que sea capaz de tocar esa fibra que les pueda hacer percibir esa situación inexplicable que ellos no son capaces de entender y hacer desbloquear esa emoción frustrante. Con el tiempo eh, dejarán de clasificar tareas y emociones y buscarán entornos placenteros que les inspire armonía, refinamiento, estar en un sitio confortable, incluso llegando a... ...a proporcionarse tarea de enriquecimiento personal interior. Eh, no les gusta estar solos, así que necesitan a esas personas como revulsivo, tanto la pareja... ...o esos compañeros que sean capaces de vibrar con ellos. Bien, eh, la luna en casa 7 en Escorpio tiene como dos fases en la vida. Eh, la inicial, como hasta la mitad de la vida, se sienten abrumados por sus miedos interiores, por su enorme sensibilidad. Tienen un miedo eh, a ser rechazados y eh, a sus miedos propios, que les hace retirarse de la gente para no sentirse, para no sentir ese desplazado, ese, ese sentirse desplazado o no querido, y a veces a reprimir esas emociones porque les, cuenta, les cuesta entender su propia estructura emocional compleja. Entonces, eh, ese es un proceso que yo sí que alguna vez que yo me he dedicado a la enseñanza con mis alumnos, eh, yo recuerdo en tiempo muy... cuando yo empezaba, que yo también empezaba con la, con la astrología, Sí que he visto muchos chicos a esa, a ese, con la luna en escorpio, lo recuerdo perfectamente, tengo a varios que vivían esa, ese, ese estar abrumado de una manera tan compleja que es que se apartaban en, en los recreos, se apartaban de, de ser considerados. Y es una situación pues, muy difícil porque es una estructura emocional tan compleja en esas edades que es muy difícil de solucionar. Yo no fui capaz nunca de ayudarles, especialmente, salvo de escucharles. Después, esta luna en escorpio, en casa 7, eh, aprenden a salirse por la tangente, es decir, a evadir una respuesta, a defenderse de alguna manera, no mostrándose para que los demás no se den cuenta de lo vulnerables que son. A veces tratan de seguir a un grupo de personas más que a individuos. Eh, también por ello van a ser criticados. Y especialmente son personas extremadamente intuitivas. Tienen una excelente visión de, sin saber cómo, conocen los pensamientos de, de, de tus compañeros, de los compañeros o de la pareja. De, por supuesto, en una pareja estás perdido porque si tratas de ocultar algo, eh, vas a ver que cuatro pasos por delante de lo que tú estás dando ya, porque son extraordinarios en esa, en esa capacidad. A los compañeros de trabajo pues le produce un rechazo bastante considerable tener a alguien que sepa tus pasos antes de darlos. ¿no? Llegan a ser obsesivos y compulsivos por medio de su intensidad y profundidad emocional pero se guardarán sus impresiones o sea que en realidad eh, esta luna en escorpio ya en un, en un estado más maduro pues se dan cuenta y esa obsesión compulsión de, de observar lo que ocurre a tu alrededor eh, la van a quedar en buen recuerdo en recaudo y eso, bueno, puede ser una, una estupenda manera de, de tener a alguien que te pueda ayudar, porque con su lucidez y certeza psíquica eh, puede, puede acercarte hacia lo más importante de tu vida, ¿no? De tu interior. Te pueden ayudar a, a desbloquearte, ¿no? Y so, tienen, pueden tener un componente quirúrgico y sanador y transformador, ¿no? Eh, para mí son verdaderas bendiciones en esta vida. Personas con la luna en escorpio en casa 7. La luna en casa 7 en Sagitario, pues como Sagitario es la expansión y la luna en, el, en casa 7, pues puede atraernos hacia la movilidad que puede venir del extranjero de viajes o amigos del extranjero, ¿no? Con ciertas dosis de ingenuidad a veces porque es un estado en el que eh, acentúan más eh, lo preponderante de lo, como que lo mejor es lo de fuera más que lo de casa, ¿no? más lo del extranjero que lo que tienes alrededor tuyo. ¿no? Y se pueden identificar más fácilmente o se suelen identificar más fácilmente con culturas del exterior, ideales, con lengua del exterior y también... Eh, con teatralidad en sus expresiones en nuestros compañeros y parejas en esta configuración a veces eh, pueden meter la pata ayudándose de dramas y exponen sus emociones y salir airosos de ellos porque sentimos que en el fondo son buena gente y esa teatralidad pues no llevaba a manipular ni a dejar algo que nos pueda dañar son buenos showman o showwoman eh, de modo que eso hay que tenerlo en cuenta, son buenos artistas para muchas cosas. Eh, desde luego, la luna en casa 7 en Sagitario va a tener al lado a alguien que tiene grandes historias que contar, a partir de grandes sueños, tanto hablando, eh, contándote todo eso que han vivido, y hablan y hablan sin parar, les gusta filosofar, son seres altruistas y por supuesto tendrá siempre un compañero que ha concentrado su vivencia y siempre tratará de enseñarte y compartir, difundir sus ideas. Nunca se sentirán superficiales. Es una característica muy importante para ellos. Eh, su, su expresión emocional principal es dar sentido a la vida y a la, y a la de los demás. Entonces, eso de hablar de cosas intrascendentes no les va. Su pareja, o sea, la pareja se va a sorprender a veces porque le gustará sorprenderte con claro, algún platito extranjero, algún platillo extranjero que, que te guste mucho, ¿no? Porque le encantan los extranjeros. Eh, y a veces esos extranjeros suelen suelen de ellos suele preferir que hablen de temas filosóficos y de, por supuesto, de no cosas intrascendentes, siempre no superficial, siempre algo que sea alto, de alto poder emocional. También serán buenos padres, buenos padres que siempre tendrán muchísimas cosas que contar a sus hijos. O sea que, en ese sentido, como pareja, es una pareja pues súper interesante. Bien, ahí te estaba escuchando Paula, que es Luna en Casa 7 en Sagitario, y Nixa se ríe, así que Nixa también debe tener por ahí a lo mejor esa ubicación, ¿no? <ríe> bueno. Eh, bien. Indudable, indudablemente, Antonio. Somos en, las mejores parejas. En Argentina, este es el símbolo del peronismo. Así que ya hice a una colombiana que vive en España, la hice peronista. Muy bien por mí. Eh, ya tengo una afiliada nueva. Al... <ríe> eh, bien. B. Sí, sí, en realidad nació como la B de la victoria en Inglaterra por la reina Victoria. Pero bueno, es, eh, para nosotros, para los argentinos, es símbolo del peronismo. Eh, y, y no hay vuelta que darle. Eh, punto. Y no hay bueno, nada eh, más grande que el peronismo. Y sin, y sin pensarlo, te apoyé políticamente en tus partidos políticos, digo yo, porque... Muy bien, muy bien, Paula. <ríe> eh, Tony... Eh, te, te propongo algo que lo, lo vamos a hacer ahora con Paula. Paula se está enterando eh, en este momento, ahora que nos toque exponer a nosotros dos. Eh, estos, eh, estos tres últimos signos, eh, que los hagas como si tuvieras adelante a la persona con Luna en Casa 7, en Capricornio, ¿sí? ¿qué le dirías a esa persona? Uh -huh. No que lo hagas como si estuvieras redactando algo para un curso, o sea, que es lo que, sí. eh, lo que vinieron haciendo hasta ahora, ¿no? Pero sí, sí. Eh, quiero que empiecen a practicar el tema de, tengo adelante al cliente, y el cliente es de tal, eh, tiene esta configuración, ¿qué le digo? sí Vale, lo trataré de hacer. Sí, sí, sí, no, no es una obligación, te, si te sentís cómodo, ¿eh? si no, sí, no importa. Sí, yo Todo. trataré de hacerlo. Con Paula sí. lo vamos a hacer, ya lo practicamos, lo enseñamos toda la semana, estuvimos eh, trabajando a full hasta altas horas de la madrugada, nos quedábamos. Eh... <ríe> la cara <¿No>? de Paula, <ríe> <Paola>. <ríe> me hagas caras de Paula, no supras. No, pero hasta ahora me entero lo que va a pasar aquí, Ay por Dios. Auxilio, ahora sí me dio miedo. No, no. Vamos a ver, sí. Tony, te escuchamos. Bueno, a ver, eh, si como tú tienes la luna en casa, eh, yo ya estoy imaginando que tengo adelante a alguien así. Entonces, como tú tienes la luna en Capricornio, en casa 7 pues eso te hace sentirte poco extrovertida, eh, te costará mostrar tus emociones como constreñida, como inconsertada por la forma, o sea, como si tuvieras un corset a la hora de, de poderte expresar. Eh, y seguramente a tu compañero le has tenido que hacer un examen previo de, de verificación, para saber si verdaderamente es tu compañero o no, porque no te sientes seguro de él hasta que no eh, lo seleciones por una y otra y otra y otra prueba que para ti sea importante. Desde luego, cuando se pasa ese trámite, pues ahí encontrarás en ti una persona fiel y estable va a ser tu amigo para siempre y, y tú le vas a dar esa fortaleza y esa estabilidad emocional que, que, que necesita eres una persona leal a las tradiciones y eso va a hacer que, que desde luego si en tu familia os casasteis o sea, se si casaron tus padres tú te vas a casar también o tus abuelos, o tu... En fin, toda la, familia de tu... toda la gente de tu familia se casó, pues edad, te sentirás obligada a casarte también. Por esta ineludible tendencia a seguir la tradición. Si me dices que no, que no es así, porque puede ocurrir que no te sientas con esa fuerza, Puede ocurrir que, que justamente hagas lo contrario, solamente para fastidiar, como quien dice, ¿no? Es decir, harás lo contrario porque como así se hizo en todos los momentos de tu vida anterior, me refiero a tu familia anterior, pues tú también lo querrás hacer en contra porque te parece que es lo mejor. En definitiva, sí que te gusta la tradición, pero serás capaz a veces de saltártelo. Eh, con el tiempo, verás que te vas a considerar una autoridad emocional. Es decir, vas a marcar lo que es correcto y lo que es sensato para tus hijos y amigos. Eh, darás un tinte como de referencia de seguridad a todos los niños y, y personas que te rodean Verán en ti esa persona madura que, que necesitan seguir. Eh, así es cuando tu luna en esa luna, o sea, cuando tu pareja en esa luna se abre a tus emociones, podrás encontrar un gran apoyo y, y así vivirás con una gran ayuda en tu futuro. Bien, la luna en casa 7 en Acuario. Es una luna que, que te, te marca la, la necesidad de vivir las emociones en el grupo, más que con tu familia o con tu entorno más próximo. Te vas a sentir identificado con lo que ese grupo que tú consideres el que te pertenece o al que tú perteneces, porque en él serás capaz de expresar tu emociones más más internas y más, más fuertes más que con tu familia tu entorno familiar va a sentirse un poco abandonado verdad porque va a sentirte más seguro vas a ser capaz de expresar más fácilmente esas emociones con ese grupo al que perteneces ya sea de deporte de trabajo, de salir de copas pero ahí es donde te vas a sentir más identificado. Aunque desde luego también va a depender de la manera en cómo te sientas aceptado por ese grupo. Entonces, si te sientes aceptado por ese grupo, permanecerás y te expresarás. Y ahí te sentirás seguro. Eh, la pareja aquí tendrá que saber a lo que se atiene. porque son eh, las, las actividades organizativas serán más abundantes con esos grupos a los que perteneces y donde te sientes más seguro que con tu compañero de vida, porque ahí es donde siente, encuentras tu seguridad. Sientes verdaderamente los problemas de emoción o de expresar tus emociones en privado cuando con el grupo no era así. Si es, es verdaderamente el grupo, tu verdadera familia. Como persona eres un gran anfitrión, sobre todo de amigos distintos. Eh, será eh, algo sobre curioso ¿no? que en tu casa recibas amigos de diferente tipo de que no tienen nada que ver, que son inusuales y por supuesto son personas nada aburridas, porque te encantan las personas no que sean aburridas. Entonces, nada convencionales y desde luego no lo ocultas. A veces serás criticado por ello. ¿no? En tu mente, por tener la luna en Acuario, en Casa 7... Eh, está mm, frecuentemente eh, pensando en proyectos futuristas a menudo que, que esas ideas también a veces las puedes verter en tu casa ¿no? y como padre pues o madre eres metodológicamente diferente, es decir eh, rompes esquemas y, y vas a enfocar la educación de tus hijos de manera diferente a cómo es son los tratados habituales de enseñanza y de trabajo en la escuela. Posiblemente prepares una formación paralela a lo que se hace en, en, en el colegio, en, en el instituto en la escuela. Y por ello también serás criticado, ¿eh? o sea que eso también hay que tenerlo en cuenta. Puedes también ser replicado, puedes ser como replicar, es decir, puedes replicar los modelos que tú viviste en tu infancia, replicar los, los, los modos que tenían tus padres, siguiendo sus esquemas y llegar a no escuchar tampoco las emociones y actitudes de tus hijos. Eh, a veces se te puede tildar de ser un poco egoísta e impersonal, e incluso ausente. Y por último, la luna en Piscis, en casa 7, pues eh, lo que te determina es la intuición, la sensitividad y lo psíquico que es de Piscis, queda exaltado eh, con la luna en casa 7, en Piscis. E incluso con tu pareja. Es decir esa intuición y esa ultrasensibilidad te va, va a llenar eh, tu entorno de, de estados mentales que pueden llevarte a percibir tanto de los demás que, que incluso te pueden hacer cargarte de, de bloqueos, de colapso, que solo la soledad y el aislamiento por, por momentos, por salirte al mar, bañarte en el mar, hacer meditación, o silencio, o tocar un instrumento, o tener una dieta, es lo imprescindible para poderte eh, ir eliminando de esa ultrasensibilidad que percibes de todo lo que te rodea, incluido la de tu pareja. ¿no? O sea, que esos rituales hay que. los tienes que seguir y mantenerlos. En la familia pues como hemos comentado, necesitas de tu espacio. Eh, al ser padres muy perceptivos, pues son muy, vas a ser muy eh, vas a ayudar muchísimo a tus hijos con esa intuición, con esa compasividad, eh, con ese estado de soñación y espiritual, pues aportas a tu alrededor una conexión divina, casi divina son o eres, son, eres pulmón emocional del mundo y regenerador de la basura psíquica de lo que nos rodea. Así que necesitamos a los Piscis en la Luna en casa 7. Bueno, muy, pero muy bien. Maravilloso. Maravilloso. Bravo. Excelente, Tony. muchas gracias, excelente. Tony. excelente. Excelente trabajo. Claro. Yo descubrí Excelente. por qué movía las manos. Él es maestro, ¿verdad? Sí, sí, fui profesor. Pues, sí. Es que cuando, ¿sabes qué, Marce? Yo también di clases y es una característica las personas que damos clases. Acostumbramos mucho a mover las manos porque es Ajá. una forma de mostrarle a los alumnos cosas. Y es que llamamos la atención con eso. Está hipnotizando los alumnos. Sí, casi, casi, ¿eh? O sea, de verdad, sí, yo lo apliqué mucho tiempo y me quedé con la costumbre. Entre eso y la, la, y la frase de me explico, que me regañan mucho mis amigos, y sí, sí te explicas, pero para todo digo, me explico. <risa> bueno, Muy se bien. entendió, como dice Marcelo, sí. se entendió... Se entendió, entendió se entendió per muy perfectamente ah, bueno. y se nota que, nada, que tenés, la que sos docente, que sos maestro, eh, que es lo que yo siempre digo que me falta a mí. Vos ahora tenés no, no, no, no. también el conocimiento de, eh, de la astrología y podés aplicar la parte docente de, de, de, de, de, de, de, tuya, no. Eh, a, a la astrología